familia bueno pues aquí estamos haciendo un recorrido por las calles de Dayton, Ohio nuevamente está nevando hoy miércoles 2021 y miren, miren esto es invierno como ven verdad que se ve bonito todo el panorama blanco blanco por completo las calles están cubiertas de blanco Tendrá como 10 minutos que, que empezaron a caer los copos muy intensos, muy fuerte. Ahorita acaba de, de parar un poquito. Y, y bueno, pues aquí andamos haciendo un recorrido las calles de Dayton, Ohio. Andamos en el área de Kettering, para ser exactos. Es Kettering, Ohio aquí andamos aquí andamos y aquí seguimos en el recorrido este es un recorrido por las calles de Dayton Ohio eh, anteriormente les estaba comentando que andamos en el área de Kettering y pues muy bonito mira un panorama hermoso un poquito un poquito de movimiento pero aquí andamos aquí andamos aquí andamos las calles las calles que dicen ustedes bueno pues definitivamente las personas que vivimos aquí en ohio en dayton y naturalmente en cualquier otro lugar donde cae nieve pues esto es algo habitual es algo normal para nosotros de esa manera tenemos que estar haciendo eh, todas nuestras actividades nuestras compras ir al trabajo cualquier actividad que tengamos que hacer en los días de nieve bueno esto es lo más común para todos nosotros exactamente alex es un día normal es la misma rutina de todos los días pero alegres contentos y gustosos de compartir estos vlogs, estos videos para todo el mundo Y gracias a YouTube que nos permite Pues poder compartirles un poquito de Naturalmente tienes toda de la Dayton, razón Dayton, Ohio Del norte, ¿verdad? Del de invierno. Norte, Miren este pinito blanquito Nada más que ya lo pasamos Porque vamos como muy rapidito, pero Y bueno, eh, tenemos que Como dice Loli, ¿no? Tenemos este O pues se, se siente que vamos un poco rápido Pero pues no, no, no, no tenemos que ir lento lento lento porque también la circulación como están dando cuenta ustedes pues es lenta no podemos ir rápido porque corremos el riesgo de que los carros se patinen y obviamente sufrir un accidente entonces tratamos siempre de ir a una velocidad normal Sí, como decía, no, no vamos rápido, como dice Alex, nada más comenté, pero porque sentí de momento. Pero miren qué hermoso panorama, estamos apreciando. Quiero hacerles un breve comentario, el carro precisamente que acaba de pasar en frente de mí, lo estuve viendo por el espejo retrovisor y se patinó, coleón lo que le decimos eh, los que manejamos, coló el carro, lo estaba yo mirando precisamente por el espejo trasero. Perdón Alex que te interrumpa. Ah. Mira este hermoso pino de enfrente. Bueno, ya lo pasamos. Este este que está aquí enfrente. Se veía muy bonito aquí en la cámara, así como voy grabando. Este, bueno, vamos a seguir. Son cuarto para las cinco. Y miren ya pues ya empieza un poquito a, bueno a no oscurecerse, de hecho no, no en todo el día pues no ha habido sol por lo mismo que está nevando, pero ya casi casi entre las 5 a las 6 ya, ya aquí en en, en, en, el área donde estamos empieza a oscurecerse, pero, pero que creen que, que gracias a, a, a, la temporada de invierno, a la temporada de nieve, se ve un panorama blanco, se ve hermoso. Miren, ¿qué les parece? ¿Cómo ven todo esto, verdad? Que está bonito. Y hoy, exactamente como está la nieve, muy suavecita, parece algodón. Así que vamos a hacer un heladito, verdad, de limón. O oh, de fresa. O oh, de fresa. <risa> oh, de fresa, exactamente. ¿Qué creen que en los parques donde hay como, como una este ¿cómo se llama el eh, cuál es? Para donde se deslizan los niños este le llamamos eh, en México una resbaladilla. <coughs> sí, resbaladilla, no sé cómo se le llama pero en otros un... países. Cuando está el parquecito en un montecito este eh, una altura a ah, una área para deslizarse en, en Tablita de nieve, ¿no? Bueno, tabla de nieve. No, eso no o me refería. El montecito, o... ¿cómo se le llama el montecito? Una Montículo de nieve. Un montículo, exactamente. Eh, todo lo que es eh, la tierra que se hace este, una montañita le, es la palabra correcta, gracias, Alex. Es montículo. Un montículo de nieve, efectivamente. Eh, un montículo de nieve. Entonces ahí es donde aprovechan todos los enanos, todos los niños, y se llevan sus lo que acaba de comentar Ale, su, su tabla de. de prácticamente la acostumbran de plástico. Miren qué bonitas se ven ve las casas. Y es donde van y se deslizan. Fíjense nada más. Y miren, miren. Seguimos, seguimos con este panorama tan hermoso, tan precioso. Y miren, aquí andamos. Exactamente esto es invierno. Bueno, pues aquí venimos, venimos, venimos, venimos. Hay muchos baches. Es por lo mismo la carretera se está haciendo parte de lodo por la misma nieve. Cuando la nieve ya se empieza a frizar, empieza a congelarse, se hace hielo. Miren, aquí vemos un bote, dos botes de basura listos para que nada más pase el, el camión de la ciudad, de la basura y, y se lo... Y adiós basura Y adiós basura Exactamente. <ríe> Adiós basura Miren, pero así estamos ¿Qué les parece la nieve? Miren, todo blanco, blanco, blanco Cuando pasa uno por estas calles Pues siempre se ve todo verde Porque es muy bonito Pero miren ahora Así es que este video lo vamos a llamar Recorrido mm. No No Recorriendo las calles con nieve. A ver qué título le vamos a poner a este video. No sé. ¿Qué, ¿Cuál pues No, no cuál tengo te ya gusta? todavía, pero vamos a, a buscarle un, un título apropiado, naturalmente. Oh, recorriendo las calles con nieve. Sí, se oye bonito, ¿verdad? ¿Qué les parece? 2021. Esta es nuestra nevada, la tercera, ¿verdad? Sí, es la tercera nevada, efectivamente. Y bueno, toda la noche, toda la noche va a estar nevando, por lo que sí. estamos viendo en el pronóstico del tiempo. El día de mañana y próximamente también la siguiente semana, según, según los datos meteorológicos, pues nos indican que va a haber nevadas. ¿De qué intensidad? Definitivamente no. Mira ese pinito, nos, perdón. Anda. ¿De qué intensidad van a ser las nevadas? Pues no, no lo sabemos aún, pero pues sí están pronosticadas. Y como comentábamos, realmente esto es Ohio, un clima muy, pero muy, muy, muy inestable e impredecible. Sí, es correcto. Sí, de hecho ya llevamos dos días. Ha estado nevando toda la noche, todo el día. Y obviamente el día de hoy, pero sigue la nieve. E incluso ahorita se ven destellos de los copos de nieve. Y sí aquí vamos aquí vamos exactamente los copos de nieve como les estoy comentando entonces este miren este carro como está cubierto cubierto todos los carros que no los mueven gente que no sale por algún motivo este entonces pues los carros se cubren por completo verdad de nieve y los carros que ya salen, que van a trabajar y todo eso. Entonces se ven como ese que está enfrente, miren. Sí, definitivamente los carros que se quedan todo el día. Sí. Pues se le va acumulando la, la nieve. La nieve se le va acumulando. Y bueno, familia y amigos, aquí seguimos. Miren qué panorama tan hermoso. Es como si estuviéramos en... En diciembre me lo imagino yo. Miren las casas tan bonitas. Es una es una uh, arquitectura, como se le llama la palabra correcta, arquitectura eh, de estilo americano. Son las casas. Miren. Para los que no conocemos lo que es este, pues cómo vivimos aquí en Estados Unidos, estos son los tipos de casas. Son de madera, prácticamente todas todas las casas son de madera. Y tienen una fachada muy bonita. Una fachada muy bonita con unas, con unos pendientes de techo. Este, sí, se llaman pendientes, ¿verdad? Sí, el, el techo con una pendiente, definitivamente. Y muy bonitas, miren. A lo que es el estilo arquitectónico, hablando de México, pues nosotros somos de México, es muy diferente. Las casas en México son, son de... de pues de tabique, muy de concreto, diferente definitivamente, de concreto y con los techos casi planos, no son con pendientes como, como estas casas que, que lo, las hacen resaltar de una fachada tan hermosa porque les hacen una, una un movimiento mm. en lo que serían la, los techos o las losas que le llamamos. Ajá. Y sí, es lo que las hace ver muy atractivas, definitivamente. Miren estos diseños de las casas del lado izquierdo. Miren esas tres casitas. Qué bonita fachada de las casas, miren. Ah, la diferencia, como les estoy comentando, de México, pues no, no, no se ve igual. Entonces, este... Pues sí, aquí, miren, aquí seguimos. Muy bonito este recorrido. Muy bonito el día de hoy. Nevando por... Dayton, Kettering, Ohio. Esto es, esto es invierno, esto es la nieve. ¿Y qué creen? Les, les voy a compartir un poquito de, de, de lo que es. Miren, ya empezaron otra vez los copos de nieve. Se ven esos destellos, miren. Y miren, pues este, les estaba comentando. Bueno, les comento que, que esos destellos, espero que los alcancen a apreciar. Le voy a hacer un poquito de zoom. Para hacerle un, un acercamiento. Miren, ahí exactamente alcanzamos a apreciar los destellos. Esos destellos blancos son los copos de nieve. Miren qué hermoso, miren. Miren ese pino al frente con esa casita que tiene la serie. Miren qué bonito se ve. Que estábamos hablando de, de fachadas, de diseños de... de de las casas, el concepto americano, la arquitectura de aquí. Y bueno, le voy a bajar el zoom porque vamos a continuar este hermoso recorrido por las calles de de Dayton, Ohio. Como una parte de, de Kettering. Estoy tratando de no menearme mucho, pero si sí se mueve un poquito aquí mi celular. Pero como ven seguimos grabando este hermoso panorama y aquí vamos aquí vamos entonces pues gracias por, por estar en nuestro canal ale loli family blog gracias por suscribirse eh, si les agradan nuestros videos espero nos regalen un like eh, dejen los comentarios de dónde nos están visitando de dónde ven nuestros vídeos eh, nos vemos en el siguiente video. Y invierno, invierno, invierno 2021. Pásensela bonito. Sigamos adelante sin mirar atrás. Y pues nos vemos. Bien, pues espero que este video les esté gustando realmente lo hacemos con, con, con mucho gusto y también estamos empezando a apreciar que nuevamente están empezando a caer un poquito más de copos de nieve bien bien bien pues ese es el, el, el la finalidad la finalidad no más que nada es correcto exactamente ese es el panorama el escenario que tenemos en este momento que la nieve empieza a caer Pueden quitarlo el paravista también y espero que en el video se puedan apreciar un poquito más. Naturalmente, naturalmente y aquí seguimos. Aquí seguimos, aquí seguimos haciendo nuestro recorrido por las calles de Dayton, Ohio. Exactamente. Aquí vamos, aquí vamos y aquí vamos. Así es bueno bueno pues entonces saludos nos vemos en el próximo video y vamos a tomarnos un cafecito o un chocolatito verdad naturalmente se me toca más un chocolate claro un chocolatito bueno entonces con este con esta imagen este nos despedimos de este blog y nos vemos en el siguiente saludos saludos a todos saludos a todos ustedes en cualquier parte que nos estén viendo que nos estén escuchando y bueno, nos vemos en el siguiente video. Claro que sí, nos vemos.